Gracias por vuestra presencia. Bueno, sabéis que llevamos todo el mandato de esta corporación denunciando chanchullos, irregularidades, abusos y desviaciones de poder de este gobierno. Y ahora ya es la bomba eh, que, eh, lo que nos ocupa en esta rueda de prensa. ¿no? Es una bomba porque todo un grupo municipal se hace transfugista, es decir, el Grupo Municipal de Ciudadanos desaparece de esta corporación y, como bien dice el secretario, pues la, la disolución del grupo obviamente in, in, implica la devolución del dinero per, recibido, percibido, es decir, los remanentes no gastados y, obviamente, que se interrumpa ya cualquier tipo de suministro de, de dinero municipal eh, a este grupo. ¿no? Pero bueno, lo que nos preocupa de, de esto es que se trata de una operación calculada de transfugismo, ya que se trata de una decisión que tenían estudiada desde hace tiempo. Sabemos que llevan más de seis meses con tiras y aflojas, o un año, podríamos decir, dentro del partido de, de Ciudadanos, al tiempo que también el propio alcalde Azcon ha jugado a minar, a minar ese partido, ¿no? Pero hemos visto que esta decisión precisamente la posponen a un momento en el que les pueda reportar un menor coste político casi casi en plena campaña electoral. Y esto nos parece que encima nos lo vendan como si fuera un favor que le hacen a la institución, nos, nos parece un acto de, de hipocresía mayúscula, porque una vez más se utilizan las instituciones en el propio provecho personal y partidista. Gente que comenzó esta corporación dando lecciones sobre formas de hacer política, estos eran los que venían a regenerar la política, pues una vez más traslucen en sus comportamientos que lo que aspiraban era agarrarse al señor y a no cumplir con la palabra dada. Esto supone un grave descrédito de la política por parte, una vez más, de gente proveniente de la derecha de este país. Azcón, que es el alcalde menos votado ...del Partido Popular se ha hecho con un gobierno compuesto por la gente de ética más que dudosa... ...que nunca ha defendido intereses del partido, sino de lobbies de poder de esta ciudad... ...que en definitiva son los que los han puesto ahí. Hemos visto cómo la evolución de la vicealcaldesa señora Sara Fernández... ...del para Ciudadanos y de querer gobernar con Pilar Alegría a terminar con el Partido Popular... Hemos visto como transfuga, otro trasfuga, esta vez al revés, ¿no? del, del PP al Vox, el portavoz de Vox, el señor Calvo, ha sido el que ha sostenido, otro trasfuga, ha sido el que ha sostenido al, al partido, de, al gobierno con sus dos votos. Es decir, el señor Azco parece que así entiende lo que es la ética y la transparencia en política. Y este, en definitiva, va a ser el legado del alcalde Azcón, el legado que va a dejar es decir, una futura candidatura del Partido Popular hecha con una amalgama de transfugas es decir, un cúmulo de gente dudosa por no decir, de nula credibilidad son los que aspiran a revalidar el gobierno de la institución esto es un auténtico descrédito de la política que pensamos que no debería ser tolerado en una democracia mínimamente seria este es un tema que obviamente vamos a a tratar en próxima Junta de Portavoces, pero queríamos transmitiros en esencia la opinión de Zaragoza en común al respecto. ¿Tenéis alguna pregunta? Eh, con respecto a, a la próxima Junta de Portavoces, sea cuando sea cuando se celebre, eh, ¿saben si tienen que constar ahora los, los, los seis concejales no adscritos en esa Junta si no tienen derecho a participar en la Junta de Portavoces? ¿Está eso claro? Eh, evidentemente, no. Pues se supone que que por el informe que ha hecho el, el secretario no podría estar representado ningún ni, ni, nadie, porque no existe nadie que pueda representar al grupo de ciudadanos, ningún concejal puede representar al grupo de ciudadanos en la Junta de Portavoces, con lo cual, evidentemente, no podrá estar. El, el secretario del Pleno ha hecho un informe al respecto, y en el que dice que el grupo municipal queda disuelto desde el momento en el que los concejales han decidido darse de baja del partido y que, por consiguiente, pues, se comportan como concejales adscritos. ¿no? Es decir, que tendrán eh, el, la mitad de tiempo para intervenir, aunque todos ellos pueden acudir a todas las comisiones. ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿No? De acuerdo, pues muchas gracias por vuestra presencia.